Debemos ser cautelosos. Estoy bien, gracias por preguntar. Nadie nos tiene que ver. En el peor de los casos, tendremos que borrar los recuerdos. Estaba más limpio aquí de lo que recordaba. Entonces... ¿Ahora qué hacemos? Tenemos que encontrar a Golden Freddy, sígueme. Good job, mate, five. Um, hey, Esto podría ser un problema. Él no tiene que vernos por las cámaras. ¿Por qué no solo hacemos eso, de? ¿eh? No podemos interferir con el pasado. Por ahora. Esto podría cambiar el futuro. Si tú lo crees. Horsesham <laughs>